Sí, no hay... Bueno, ¿no? okay. sí, bueno creo sí, que... creo que y salen solo que... con algo aquí. Voy a poner más tenso. ¿Eh? ¿Igual doble? Sí, sí, sí. Vale. Espera, entonces voy a. No, porque sí, sí, igual no aguanta. Voy a poner doble.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 Ah, si cuenta, me parece. Ah, no, ¿Qué ¿Qué pongo? ¿Son de todos o son pocos? Ah, no los dos te gustan? No cabe de Son de todos. ¿Sí? Yo te voy a preguntar una cosa a ti Julio. Pongo... Todas, todas. ¿Vamos? ¿Vamos a ponerlo? ¿A fondo? ¿A fondo? Sí, el pues, Eso es. Tranquilo, tranquilo. El acto de ponerlo en silla... Me va a llevar un rato. pool. Hoy. Bueno, más ver, tiempo. ¿De máscara, no? Sí, bueno. ¿Qué más va? Mira, yo esta la llevo hace ya más de cinco años. ¿Por qué? Ajá. Muy bien. De las primeras, ¿eh? Mira, no me la quito para nada. Porque cuando me ducho, pues ya se lava. Pero no me la quito ni para lavar. Ya no, ya no hay estas, ¿eh? Las cintas estas no, no ya no? He yo tengo una claro. que es como de, de, ¿Sí? de silicona. tengo de, de, de, de optar por, por contigo, no, no, de no, no, no, no,